Arope son las siglas en inglés de As Rigs, Os Poverty and or Exclusion, que significa en riesgo de pobreza y o exclusión, esto es. ...que mide a las personas pobres y también a las que están en exclusión. ¿Cómo lo hace? La cifra que da el AROPE representa la combinación de tres subindicadores distintos... ...que son las personas que están en riesgo de pobreza... ...las personas que están en privación material severa... ...y las personas que viven en un hogar con baja intensidad de empleo. Es decir, el AROPE representa la suma de esos tres. Una persona está en AROPE si tiene uno de esas tres cosas. El AROPE y la tasa de riesgo de pobreza son indicadores diferentes... ...porque el primero mide pobreza y exclusión en su conjunto y el segundo solo pobreza. Una persona es pobre cuando no dispone de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que se consideran básicas en la sociedad en que vive. Para definir quién es o no pobre se establece un umbral de ingresos mínimos, una línea. Aquellas personas cuyos ingresos están por debajo de ese umbral de esa cantidad de dinero se consideran pobres y aquellos cuyos ingresos son superiores se considera que no lo son. Es muy importante explicar que estar en riesgo de pobreza, a pesar del nombre, en riesgo. ¿no? Es muy distinto de no estarlo. El umbral de riesgo de pobreza para este año, para una familia de dos adultos con dos niños, es de 1.576 euros al mes. Es decir, cada una de esas personas tiene que vivir con menos de 400 euros mensuales. La privación material severa es un indicador que agrupa a las personas ...que viven en hogares en los que no se pueden permitir... ...al menos cuatro de nueve ítems de consumo básicos... ...que se definen a nivel europeo... ...por ejemplo, comer proteínas cada dos días... ...capacidad para afrontar gastos imprevistos... ...mantener la vivienda a una temperatura adecuada... ...no basta solo uno... ...por eso se llama carencia severa... ...porque son cuatro de nueve". La intensidad de trabajo por hogar mide la cantidad de trabajo remunerado que consiguen las personas en el hogar. Por ejemplo, si yo trabajo 8 horas al día, trabajo el máximo posible y, por tanto, mi intensidad de trabajo es del 100%, que hace el indicador, agrupa a todas las personas que viven en un hogar que tienen capacidad para trabajar y calcula cuánto trabajan en total, la suma de todos, y eso lo compara con el total máximo de trabajo, es decir, las 8 horas de cada una sumadas. Si ese total es menor al 20% del máximo posible, ...entonces se considera que el hogar... ...está en baja intensidad de empleo, 20%, dos de cada ocho horas. El concepto de exclusión social es un concepto europeo... ...que hace referencia a la imposibilidad de ejercer... ...algunos derechos y de participar plenamente... ...en la sociedad en la que se vive... ...un ejemplo es las personas mayores de 45 años... ...que tienen muchas dificultades para acceder a un empleo... ...no porque no estén capacitados... ...o porque vayan a rendir menos que una persona joven... ...sino simplemente por el hecho de que cumplen determinada edad... ...en este sentido esas personas están excluidas del empleo... ...excluidas porque no pueden hacer nada para evitar tener la edad que tienen... ...se puede también estar excluido de la salud... ...como cuando hace unos años se excluyó a las personas inmigrantes... ...no regularizadas de la cobertura sanitaria... ...o de la vivienda... ...o de muchas otras cuestiones que son consideradas derechos. Ninguna persona por sí misma... ...tiene la capacidad de luchar contra la exclusión que sufre porque es un problema de organización social, que todos nosotros, somos todos los que tenemos que resolver ese problema. La brecha de pobreza es una medida que representa la intensidad con la que se experimenta la pobreza. ¿Os recordáis que hablábamos de un umbral, una línea de pobreza por la cual... Para la gente que estaba por debajo era pobre... ...la brecha de pobreza de una persona... ...equivale a la cantidad de dinero que necesitaría ingresar... ...para dejar de ser pobre, si el umbral son 6.000 por ejemplo... ...y yo gano 4.000, mi brecha de pobreza es de 2.000". La desigualdad económica se refiere a diferencias entre distintos grupos de población que no están basadas en su propio esfuerzo ni en el desempeño económico. Está demostrado que para un mismo tipo de empleo, las mujeres perciben un salario más bajo que los hombres, es como un 10% más bajo. La desigualdad genera pobreza, falta de oportunidades, ruptura de la cohesión social, exclusión de la educación, de la vivienda, de la salud, del desempleo y de la inmigración, etc. La desigualdad es la gran culpable de la pobreza... ...por eso se habla un poco de desigualdad... ...porque es mejor ocultarla".